Sí, el día de hoy, mediante autorización judicial, eh, procedimos a ir al Antolío Camilo, al final, del lado izquierdo, en la calle, específicamente la calle F, de la misma, y eh, conducimos bajo arresto al nombrado Nino, en virtud de que tenía la, una orden de arresto ya específica por pues, la muerte de un ciudadano. nombre de Lima fallecido y además encontramos una cantidad específica de porciones de un polvo blanco que se presume es cocaína, específicamente 86 porciones, envuelta de en papel de funda plástica con rayas rojas y rayas azules. ¿Va a ser sometido a la justicia? En lo inmediato, estamos procediendo ya a llenar las actas para inmediatamente poner la disposición de la misma donde somos auxiliares.